Hola, bienvenido. He interrumpido la producción de un vídeo explicando lo que sucedió el 13 de julio, el día del apagón de la ciudad de Nueva York, el huracán Berry y el terremoto en Manhattan, Montana, que está justo a la salida del Parque Nacional de Yellowstone. No se puede exagerar cuán extremadamente profético e importante fue el 13 de julio. Hay un montón de información alucinante para compartir contigo sobre el 13 de julio. El vídeo del 13 de julio se publicará pronto, así que asegúrate de buscar y ver este vídeo extremadamente importante. En el proceso de investigar y aprender sobre lo que el Señor comunicó el 13 de julio, se descubrió algo impactante y verdaderamente profundo que es... Los tiroteos masivos en escuelas son un juicio sobre América por los abortos. El Señor está permitiendo el asesinato de los hijos de la gente porque la gente permite el asesinato de los bebés no nacidos. Estos tiroteos en colegios también son señales que advierten de la pronta destrucción de América. Este es un descubrimiento extremadamente importante, y que yo sepa, esta es la primera vez que se ha llegado a esta conclusión. Por favor, comparte este vídeo tan importante con todos. Sin embargo, este vídeo es sobre mucho, mucho más que tiroteos escolares y abortos. Este vídeo explicará el cuadro completo que Dios está pintando con su preciso conjunto de señales que nos está enseñando sobre su tiempo y el día exacto que comienza el juicio sobre el mundo y el rapto de la resurrección. Asegúrate de ver este vídeo hasta el final a medida que la información se construye sobre sí misma. Este vídeo es uno de los más importantes con respecto a las señales del Señor sobre los tiempos del fin. Este vídeo fue publicado la semana pasada, sin embargo, he realizado varias ediciones y adiciones a este vídeo. Si ya has visto este vídeo, depende de ti si lo quieres ver de nuevo. Personalmente, aunque yo hice este vídeo, creo que la información es tan profunda y asombrosa que, por puro interés, he visto mi propio vídeo varias veces. Entonces, por el bien de aprender sobre lo que nuestro Dios está comunicando, no hace daño ver este vídeo por segunda vez. Los que siguen este canal saben que para Dios la sincronización es muy importante. Dios no solo demuestra a través de la Biblia su interés en la temporización precisa, sino que también sus señales nos llegan con una sincronización perfecta incrustada en ellas. Este vídeo explicará cómo Dios ha alineado el tiempo de los cinco más mortíferos e infames tiroteos escolares desde Columbine en 1999, para comunicar una advertencia de juicio a América. Los cinco peores tiroteos escolares fueron Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook, Umpqua Community College y Parkland, Florida. La Asociación Nacional para la Derogación de las Leyes de Aborto, (NARAL) se estableció en la primera Conferencia Nacional sobre Leyes de Aborto, Modificación o Derogación celebrada del 14 al 16 de febrero de 1969 en Chicago. Desde 1969 hasta principios de 1973, Neyral trabajó con otros grupos para derogar las leyes estatales de aborto. El trabajo de Neyral fue fundamental para lograr la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973. En 2003, la organización cambió su nombre a Neyral Pro-Choice America. El señor ha usado la fecha que nada se estableció el 14 de febrero de 1969 para comunicar sus señales que advierten de juicio. Fue explicado en el vídeo Terremotos en los árboles de Josué, Tierra Santa, cómo el tiroteo del Instituto Parkland, Florida fue extremadamente profético. Por ejemplo, 17 personas murieron y 17 resultaron heridas en el año 17 después del 11 de septiembre. El tiroteo en Parkland, Florida ocurrió exactamente 6.000 días, que son 144.000 horas después del 11 de septiembre. El número 144.000 simboliza los tiempos del fin y proviene del libro de Apocalipsis. En conjunción con este momento del tiroteo de Parkland, que ocurrió 144.000 horas después del 11 de septiembre, un trozo de escalera de incendios cayó siete pisos sobre dos personas en el bulevar de Broadway en el Bajo Manhattan, cerca de la Zona Cero. Una persona murió las dos personas que fueron derribadas por la escalera de incendios y resultaron gravemente heridas simbolizaban las dos torres que fueron derribadas el 11 de septiembre a causa del incendio del combustible de los aviones. El tiroteo de Parkland ocurrió en el 49 aniversario del establecimiento de Neyron. 49 años es profético en la Biblia. 49 años se describen en el Levítico 25 y en el capítulo 9 de Daniel. En el paralelo con los 490 años de Daniel 9 que se cumplieron en la entrada triunfal de Jesús, los 49 años preceden a la simbólica septuagésima serie de 7 años que comenzó el 17 de julio de 2017 que es cuando los judíos oraron abiertamente en el monte del templo por primera vez. Y fue exactamente 49 años de 360 días después del decreto de la Knesset israelí para reconstruir Jerusalén. Así que, a través de esta conexión de 49 años entre el asesinato en masa de Parkland y Neiral, y también esta conexión de 144.000 horas entre Parkland y el 11 de septiembre, Dios está comunicando juicio por el asesinato en masa de bebés y la destrucción inminente de América. El tiroteo del colegio Sandy Hook, donde murieron 20 niños de primero de 6 y 7 años, fue exactamente 62 meses antes del tiroteo de Parkland. En Daniel 9 son 49 años más 62 veces 7 años desde el decreto del rey Artajerjes hasta la entrada triunfal de Jesús. En el paralelo, es 62 veces 7 años más 49 años hasta el acontecimiento en el monte del templo en 2017. Así que 49 y 62 son los dos periodos de tiempo en el capítulo 9 de Daniel. El tiroteo de Parkland conecta con Neiran con 49 años y el tiroteo de Parkland conecta con Sandy Hook con 62 meses. Parkland, a su vez, conecta con el 11 de septiembre con 144.000 horas, por lo tanto, Sandy Hook también se conecta con Neiral y el 11 de septiembre. Por lo tanto, esta es una confirmación impactante de que el asesinato de los hijos de la gente en Sandy Hook fue una señal de juicio por permitir que la gente asesinara bebés. De lejos, el vídeo más importante en Internet que se refiere al gran cuadro de señales del Señor que revelan el momento preciso y el día preciso del juicio inminente y el rapto de la resurrección, es el vídeo, es Josué la clave del apocalipsis en este canal. Si no lo has visto todo aún, debes hacerlo. Este vídeo describe el paralelo de las señales que ocurrieron en 2018 con los tiempos de los acontecimientos del libro de Josué. El 27 de mayo de 2018 fue pentecostés en el calendario basado en las lunas nuevas. Y el 27 de mayo fue el clímax indescriptiblemente impresionante en el paralelo cuando los muros cayeron en juicio sobre Jericó y la familia gentil de Raab fue rescatada. Dios ha usado esta fecha del 27 de mayo de 2018 como ninguna otra fecha para comunicar sus señales. Nuevamente, Neyron se estableció el 14 de febrero de 1969. De nuevo, 49 años después de esta fecha de Neiral fue el tiroteo de Parkland. En Levítico 25, 49 años precede al año 50, que es el año del jubileo. En profecía bíblica, un año es 360 días. Exactamente 50 años bíblicos después de esta fecha de Neiral fue el 27 de mayo de 2018, que fue Pentecostés. Pentecostés significa 50. Esto es tan impactante que no hay palabras. La fecha de esta señal, la más simbólica de juicio, el 27 de mayo de 2018, que era Pentecostés, que está simbolizada por el número 50, es 50 años bíblicos proféticos después de Neiral. Hermanos y hermanas, Dios está diciendo que América está a punto de ser destruida por los millones de bebés que han sido asesinados en abortos. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 50 millones de abortos en el mundo cada año. En América, puede ser que actualmente se hayan superado los 50 millones de bebés abortados desde Roe vs Wade en 1973. Pero 50 millones es el número que se repite en la cultura. Por lo tanto, estos 50 años desde Neiral hasta este Pentecostés tan profético, porque el Pentecostés está simbolizado por el número 50, están, por lo tanto, comunicando 50 millones de bebés asesinados. De acuerdo con E.W. Bollinger, el número 4 es el número de las cosas que tienen un comienzo, de las cosas que están hechas de cosas materiales, de la materia misma. Es el número de la completitud material, por lo tanto, es el número del mundo y especialmente el número de la ciudad. Un estudio bíblico sobre Damasco revela que Damasco simboliza el mundo. El valor numérico del nombre Damasco es 444. La concordancia Strong G. 444 es la palabra para hombre. El Señor ha demostrado repetidamente el uso de una serie de cuatros en sus señales de juicio de los tiempos del fin. El tiroteo de Virginia Tech fue el tiroteo escolar más mortal de la historia. Incluyendo el tirador, 33 personas murieron. El tirador también hirió a otras 17 personas. Un total de 50 personas murieron o resultaron heridas. 4.444 días después del tiroteo de Virginia Tech, donde dispararon a 50 personas, fue el 27 de mayo de 2018 y Pentecostés, que nuevamente significa 50. Pentecostés también está simbolizado por el fuego, y fue el fuego que descendió el día 50 fuera de Egipto, y lenguas de fuego descendieron el día de Pentecostés. Elías también hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. En el vídeo La hora exacta del rapto se explicó por qué era extremadamente importante que fuera exactamente 4.444 horas desde la hora exacta en que Trump visitó el lugar del incendio en Paradise en su día 666 en el cargo, hasta la medianoche del 22 del 5 de 2019. En el vídeo que se debe ver, el fuego del Monte Carmelo, se explicó cómo el fuego del Monte Carmelo en Israel ocurrió el 4 de diciembre de 2010, día de Hanukkah 4, y duró cuatro días y mató a 44 personas. Y fue exactamente 444 semanas antes de Pentecostés este año en el calendario observado. Lo cual es asombroso más allá de las palabras porque Pentecostés es cuando el fuego descendió del cielo. En Génesis fue Caín quien cometió el primer asesinato y fue juzgado por ello. Caín también fue el primer hombre en nacer y por lo tanto Caín simboliza tanto el asesinato como el nacimiento. El candidato presidencial de 2012, Herman Cain, fue muy famoso por su plan de impuestos 999. El número 9 simboliza juicio, y porque en Génesis Dios juzgó a Cain por el primer asesinato, el plan impositivo de Herman Cain fue la oportunidad perfecta para que Dios demostrara juicio. Herman Cain anunció que estaba 70% seguro de que se presentaría para presidente en el momento de su cumpleaños en diciembre de 2010. De nuevo, en Génesis, Caín fue el primer hombre en nacer. La palabra 444 ordinal en el Nuevo Testamento griego, G440 en la concordancia de Strong, es la palabra para hombre. Exactamente 444 semanas después del cumpleaños de Herman Kane en 2010, cuando anunció que se presentaría para presidente, era pentecostés en el calendario que vigila nuevas lunas. El 16 de junio de 2019, y el día que simbolizó el comienzo del juicio, este pentecostés fue el clímax del de paralelo de señales de 2019 con los tiempos de los acontecimientos del libro de Josué y el día que los muros cayeron en juicio sobre Jericó. Espero que lo hayas entendido porque es impresionante. Vuelve a ver esta parte sobre Caín y Abel y Herman Cain si es necesario. Mencioné la conexión de 444 semanas entre Herman Cain y Pentecostés y la conexión de 444 semanas entre el fuego del Monte Carmelo y Pentecostés para demostrar este patrón establecido por el Señor. Es por eso que 444 días, entre el tiroteo de 50 personas en Virginia Tech y Pentecostés el 27 de mayo de 2018, es una conexión muy importante. Un hermano o hermana con el nombre de B.T. Taps dejó un comentario mencionando que, desde el que se considera el primer tiroteo escolar masivo el 9 de abril de 1891, hasta el tiroteo de Sandy Hook, hay exactamente 44.444 días. Este es un segundo testigo de esta conexión de 4.444 días entre Virginia Tech y Pentecostés el 27 de mayo de 2018. El 1 de octubre de 2015, 9 personas fueron asesinadas y nueve personas fueron heridas en un tiroteo en el Umpqua Community College. Estas nueve personas muertas y nueve personas heridas es similar a como en el tiroteo de Parkland, Florida fueron 17 personas asesinadas y 17 personas heridas. Además, no es que esté relacionado con tiroteos escolares, pero en la matanza de la Iglesia de Cristo Nueva Zelanda fueron 50 personas asesinadas y 50 personas heridas. 9 por 17 son 153, que es un número que simboliza el fin de la era. También en la tragedia profética del barco pato en un lago de Missouri en 2018, 17 personas murieron y 9 de las 17 eran de la misma familia. El decimoséptimo número triangular es 153. El decimoséptimo número triangular en un triángulo tridimensional es 969. 969 es también la edad a la que el abuelo de Noé, Matusalén, murió en el momento del diluvio. 969 días después del tiroteo del Instituto Umkwa Community es el 27 de mayo de 2018 Pentecostés. Otra vez, el 27 de mayo de 2018, Pentecostés, fueron 50 años bíblicos después del establecimiento de Neiral en 1969. Los últimos tres números en 1969 son 969, y 969 días después del tiroteo del Instituto Umpqua Community es el 27 de mayo de 2018, Pentecostés, que está simbolizado por 50, y que es 50 años bíblicos después de Neyral en 1969. Entonces, la fecha extremadamente simbólica cuando comienza el juicio, 27 de mayo de 2018 Pentecostés, se conecta con el tiroteo profético de Umpqua Community College, el tiroteo profético de Virginia Tech y con la fecha en que se estableció Neyral. Esta es una impactante confirmación más para esta fecha del 27 de mayo, que el Señor usó para demostrar un paralelo de señales con los tiempos de los acontecimientos del libro de Josué. Y es también más simbolismo sorprendente de juicio de Pentecostés. Si no has visto el vídeo, ¿es Josué la clave al apocalipsis en este canal? Es con mucho el vídeo más importante en Internet que se refiere al tiempo del Señor, del día del juicio inminente y del rapto de la resurrección. Si aún no has visto todo el vídeo, absolutamente debes hacerlo. En vídeos recientes se ha explicado cómo G220 es la palabra para gallo, cómo el gallo es el símbolo de Pedro, como el nombre de Pedro es Petrus, que significa roca en griego, cómo Jesús es la roca y, por lo tanto, el número 220 simboliza a Jesús. La piedra de 220 libras que cayó del Muro de las Lamentaciones y aplastó los escalones del Área de Adoración, el 9 de Av, simboliza a Jesús como la roca que rompe los pies de la estatua en Daniel 2, en la segunda venida. En el vídeo Es Josué la clave al apocalipsis, también se explicó el gran significado profético de los 220 días de conexión entre el 27 de mayo de 2018 Pentecostés y la señal de fuego de la carroza de la locomotora Júpiter en el desfile Ross Bowl. Entre otras cosas, el 27 de mayo pentecostés está simbolizado por el fuego, y las señales del 27 de mayo incluyeron Chimney Rock y también la estación de tren más antigua de los Estados Unidos. En otras palabras, la conexión de 220 días entre el 27 de mayo y la señal de fuego en la carroza de la locomotora Júpiter fue enorme. Y esta conexión de 220 días es la razón por la cual la señal de fuego de la carroza de la locomotora Júpiter ocurrió cuando ocurrió. A la luz de estas conexiones que han sido explicadas en este vídeo entre el 27 de mayo de 2018, Pentecostés, y Neiral, y los tiroteos escolares que han sido señales de juicio por los abortos, esta próxima conexión es asombrosa más allá de las palabras. La señal de fuego de la carroza de la locomotora Júpiter del desfile Ross Bowl fue el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 2019. En este día, también recibimos una señal asombrosa en el Sol. Esta señal en el sol fue también 220 días después del 27 de mayo Pentecostés. Una imagen clara de un feto bebé en un útero apareció en la superficie del sol. El bebé parece estar en lo que se llama la posición anterior, que es la posición a la que se mueve un bebé alrededor de la semana 33 del embarazo. Probablemente muchos de vosotros conocéis esta señal. La interpretación entre los observadores ha sido que este bebé representa a la Iglesia a punto de nacer en el cielo. La interpretación ha sido que esta es una señal de Apocalipsis 12. Se especula que el bebé lleva una corona. Sin embargo, cuando miro más de cerca pienso que, en primer lugar, esta imagen no fue pensada para contener muchos detalles. Creo que esta imagen representa una ecografía de un bebé en el útero. A medida que esta señal de mancha solar gira alrededor del sol, la imagen clara de la ecografía de un bebé en el útero dura más de 24 horas, mientras que lo que se interpreta como una corona dura unas 4 horas. Dentro de estas 4 horas, la corona tiene lo que uno podría llamar un momento álgido y por el resto de las cuatro horas la corona es algo menos perceptible. Hasta que se hicieron los descubrimientos de este vídeo, yo pensaba que la señal del bebé en el sol era una rara excepción de una señal simplemente destinada a ser genial o guay. El momento de esta señal no parecía comunicar ninguna enseñanza. Como he estado diciendo en los vídeos de este canal, esto ha sido un gran error de la comunidad general de observadores. Muy lejos de que las señales sean para que nosotros digamos genial o guay o para animar, las señales nos llegan con una sincronización perfecta incrustada en ellas. Y es a través de esta sincronización que el Señor nos está enseñando cosas, incluyendo enseñarnos el momento preciso del día exacto en que comienzan los tiempos del fin. Resulta que este signo del sol no es una excepción después de todo. Y que el Señor nos está enseñando a través del tiempo de esta señal. No encuentro otra conexión aparte de la conexión de 220 días al 27 de mayo. Sin embargo, esta conexión es enormemente importante. La señal de la boda sobre raíles de la carroza de Júpiter incendiada es una señal de Apocalipsis 12, y entonces este bebé en el sol es también una señal de Apocalipsis 12. Sin embargo, no solo la señal del incendio en la carroza de Júpiter es mucho más que una señal de Apocalipsis 12. Este bebé en el sol es también mucho más que una señal de Apocalipsis 12. Como acabamos de ver en este vídeo, el 27 de mayo se conecta claramente con las señales de juicio de Neiral y de los tiroteos escolares. Y entonces, la señal de la ecografía de un bebé en el sol también se conecta con Neiral y tiroteos escolares. También se ha explicado en vídeos anteriores, incluyendo el vídeo imprescindible de las tormentas solares, que los tiempos del fin comenzarán con un apagón causado por la radiación cósmica de la actividad solar simbolizado en el fuego que bajaba en Pentecostés. El 27 de mayo de 2018 Pentecostés se conecta con una serie de señales sorprendentes en el sol. El 27 de mayo fue 40 semanas de dolores de parto después del gran eclipse solar americano. Por cierto, la conexión con el 27 de mayo de estas 40 semanas de dolores de parto crea esta otra conexión entre el 27 de mayo y esta señal del bebé en el sol. Dos conjuntos de siete años bíblicos antes del gran eclipse solar americano fue, con mucho, la llamarada solar más fuerte jamás registrada. El 27 de mayo fue el final del paralelo de señales de Josué, en Josué 8, 30.000 hombres fueron elegidos, y 30.000 días antes del 27 de mayo fue el 8 de abril de 1936, día en que los astrónomos observaron un, entre comillas, crucifijo casi perfecto en la superficie del Sol. Exactamente 88 años después de este crucifijo en el Sol, será el próximo gran eclipse americano sobre América en 2024. En resumen, el 27 de mayo de 2018 conecta con señales en el sol. Y el 27 de mayo Pentecostés fue el final del paralelo de señales con los tiempos de los acontecimientos del libro de Josué, cuando los muros de Jericó cayeron en juicio. Por lo tanto, a través de esta conexión de 220 días entre 27 de mayo y y esta imagen del feto bebé en el sol, Dios está comunicando que América y el mundo están a punto de ser juzgados por sus millones de asesinatos por aborto. La primera matanza de tiroteo escolar fue Columbine en 1999. Columbine fue el evento de tipo 11 de septiembre que hizo que el mundo cambiara para la generación del milenio. La generación del milenio son los niños de la generación del baby boom. 1999 coincidió con el pico máximo de hijos de baby boomers en la escuela secundaria. Las leyes sobre el derecho al aborto se establecieron para los baby boomers. Columbine fue una señal tremenda de juicio sobre los baby boomers por sus abortos. Ha habido matanzas de tiroteos escolares después de Columbine, pero Columbine se considera como el comienzo de esta era de matanzas de tiroteos escolares. El 65% de los tiradores escolares y de los tiradores frustrados dijeron que la matanza de la escuela de Columbine fue su motivación. Como en el 11 de septiembre, lo sorprendente de Columbine en su momento fue la pérdida de la sensación de seguridad. Después del 11 de septiembre, América ya no era inmune al terrorismo y amenazas de destrucción masiva como resultado de la tecnología, en este caso aviones, en manos de terroristas. América ya no era inmune a lo que sucedía en un país remoto, e inestable, como Afganistán. La historia principal después de Columbine fue que si esta tragedia podía suceder en un barrio tranquilo como Littleton, Colorado, entonces podría suceder en cualquier lugar. El efecto principal de Columbine, especialmente para la generación del milenio, fue la pérdida de la sensación de seguridad. En la Biblia, los muros simbolizan la seguridad, y que caigan los muros simboliza juicio y pérdida de la seguridad. El número 110 simboliza a Josué y los muros de seguridad cayendo. La matanza del tiroteo de Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999. El 20 de abril es el día 110 del año. Los que siguen este canal son muy conscientes de la importancia del libro de Josué y de que el Señor está usando muchas veces el número 110 en sus señales de juicio de los tiempos del fin. Hay 360 días en un año bíblico profético y es por eso que tenemos 360 grados en un círculo. La mitad de los grados de un círculo es 180 y el número 180 simboliza arrepentimiento y alejarse 180 grados del pecado. 180 días después de Columbine tuvo lugar el terremoto en Joshua Tree, California, en el décimo aniversario de la señal de juicio del terremoto de la serie mundial. Esto es absolutamente impresionante. A través de Columbine y esta conexión con el terremoto profético de Joshua Tree, California, el Señor estaba comunicando juicio sobre los niños de América, especialmente hijos de los baby boomers, a menos que haya arrepentimiento por los abortos. En la Biblia, 20 años representa un periodo de espera perfecto o completo. Por 20 años, Jacob esperó para tomar posesión de sus esposas y bienes y ser liberado del control de Labán, su suegro. Los hijos de Israel fueron oprimidos por Jabín, rey de Canaán, y esperaron 20 años antes de que Débora y Barak los liberasen de la esclavitud. Israel esperó 20 años para que el arca se trasladara de nuevo después de que llegó a kiriath Jeraim. Salomón pasó 7 años reconstruyendo la casa de Dios en Jerusalén y otros 13 años reconstruyendo su casa, por un total de 20 años. Después de haber completado ambos edificios, Salomón dio a Irán, el rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Solo como un tercio de los que vieron el vídeo, los tsunamis del 17 de julio, vieron también el vídeo, terremoto del 4 de julio. Los dos vídeos están relacionados y el vídeo del 4 de julio es imprescindible de ver. Ambos vídeos describen cómo el Señor ha usado un periodo de 20 años en sus señales de los tiempos del fin. Pasaron 20 años desde el profético tsunami de Papúa Nueva Guinea hasta el profético mini-tsunami de la isla menor y mayor y la inundación profética en Washington DC, todo en fechas 17 de julio. Además, son 20 años desde el tsunami del Océano Índico que afectó a muchas naciones hasta el primer día de Hanukkah de 2024 y el primer día del reinado de Cristo sobre muchas naciones en un reino mesiánico en la Tierra. Muy bien. Esta próxima conexión es impactante y extremadamente aleccionadora. Veinte años bíblicos después del terremoto de Joshua Tree fue la señal de juicio del terremoto del 4 de julio en América. El aspecto principal de esta señal del terremoto del 4 de julio fue el vídeo de los niños actuando en la actuación escolar. Columbine se conecta con el terremoto de Joshua Tree California que ocurrió en el décimo aniversario de la señal de juicio del terremoto de la serie mundial y a su vez el terremoto de Joshua Tree California se conecta con la señal de juicio del terremoto del 4 de julio que incluía niños en una escuela que gritaban de terror. En otras palabras, es impactante y aleccionador más allá de las palabras que Columbine conecta directamente con la señal de juicio del terremoto del 4 de julio. Por lo tanto, la señal de juicio del terremoto del 4 de julio está comunicando juicio y destrucción de América por los abortos. No sé qué decir. Gracias, Señor Jesús, por estas señales y este mensaje que podamos advertir a tantas personas como sea posible. Los muchos detalles escondidos en esta parte de la señal del terremoto del 4 de julio se explican en el vídeo del terremoto del 4 de julio. Necesitas ver este vídeo. Voy a reproducir de nuevo el vídeo del terremoto. Nuevamente, el momento del terremoto ocurre exactamente en el momento en que bajan los martillos de los niños, como un mazo de juez que baja después de su juicio. Después de esto, la cámara entonces se detiene al azar, por un segundo, en la bandera americana que cuelga delante de la pared que cayó debido a este terremoto. Entonces se oscurece, y esto alude al apagón que ocurrirá al comienzo de los tiempos del fin. El 20 de abril de 2019 fue el 20 aniversario de la matanza de Columbine. Fue el día 110 de 2019. Ese día hubo una noticia internacional sobre 110 terroristas kosovares de ISIS devueltos a Kosovo desde Siria. Que esta historia que menciona 110 terroristas ocurriera el día 110 del año es una cosa, pero también es el 20 aniversario profético del acto terrorista de tipo 11 de septiembre que fue Columbine. Dios estaba comunicando Columbine a través de esta historia de 110 terroristas kosovares en el día 110 del año. Lo que también es sorprendente de esta historia y conexión es que de los 110 kosovares, la mayoría son niños. Dios está destacando el asesinato de niños en Columbine a través de los hijos de los terroristas. Por cierto, este es otro excelente ejemplo de cómo las señales nos están enseñando cosas en lugar de simplemente ser geniales o guay. Supe de estos 110 terroristas en el día 110 del año, el pasado abril. Sin embargo, ahora es cuando esta señal cobra sentido en el panorama general, en su preciso conjunto de señales. En la semana previa al 20 aniversario de la matanza de Columbine, Columbine estuvo nuevamente en las noticias nacionales. De hecho, lo que me sorprende es que, literalmente, mientras estoy escribiendo esto, Columbine está en las noticias nacionales. Ayer informaron de que los administradores escolares habían decidido no demoler la escuela secundaria Columbine. La razón por la que esto se estaba considerando es por la fascinación mórbida con Columbine y el turismo oscuro. Cientos de personas invaden los terrenos de la escuela cada año. El lunes 15 de abril de 2019, una mujer de 18 años del sur de Florida voló a Colorado. Compró una escopeta de corredera y municiones y llamó amenazando a las escuelas de la zona. Estaba obsesionada con la matanza de Columbine. Se cerraron 20 escuelas. Se dijo que todos los policías de Colorado participaron en su intensa persecución. La historia de la persecución fue cubierta en las noticias nacionales y duró tres días, hasta que la encontraron muerta en el bosque como resultado de suicidio fue encontrada tres días antes del 20 aniversario de Columbine. Aunque trágica, esta historia es absolutamente impresionante porque trajo Columbine de vuelta a la atención mundial en el 20 aniversario de la matanza. Como dijo el sheriff, esto abre una herida, especialmente en este aniversario. Además, fueron 20 las escuelas que cerraron solo días antes del 20 aniversario. En otras palabras, esta noticia en el 20 aniversario fue diseñada por Dios. La mujer era del sur de Florida, la ubicación de la matanza de Parkland, Florida School. Desde la fecha de la matanza de Parkland hasta el 20 aniversario de Columbine, pasaron 430 días. Dios indicó a Ezequiel, en Ezequiel 4, que 430 días simbolizaban los 430 años que Israel y Judá serían castigados por su pecado. Los asirios y los babilonios destruirían a Israel por su pecado. Lo que es realmente impresionante, más allá de las palabras, es que el principal pecado del que Israel era culpable, que resultó en su exilio a Babilonia, fue el sacrificio de sus bebés en el altar del dios Baal. Hoy, los americanos sacrifican a sus bebés en el altar del dios del yo. Esta conexión de 430 días entre Parkland y el 20 aniversario de Columbine Está comunicando que Dios está a punto de destruir América por los abortos. La mujer se llamaba Sol País. Sol País en español significa país-sol. El 20 aniversario de Columbine fue 110 días después de la señal del bebé en el útero del sol. Este es otro ejemplo de cómo las señales han ido revelando que el comienzo de los tiempos del fin y los muros de seguridad cayendo sobre América comenzarán con un apagón causado por el sol. Así que esta es una segunda razón para la temporización precisa de la señal del bebé en el útero del sol que confirma que esta señal en el sol fue una señal de juicio por abortos. La señal de la ecografía del bebé en el útero no solo tuvo lugar 220 días después de que los muros de seguridad cayeron simbólicamente el 27 de mayo de 2018 Pentecostés, sino que esta señal en el sol también fue 110 días antes del 20 aniversario profético de Columbine. En otras palabras, Columbine conecta con el 27 de mayo Pentecostés. Esto es absolutamente impresionante. La historia de Sol País realmente comienza el 13 de abril de 2019. Ella había comprado tres billetes de avión de ida a Denver en tres días consecutivos. Fue el 15 de abril que voló a Colorado, compró un arma y amenazó a las escuelas. El 15 de abril Sol País se convirtió en una historia nacional y un aspecto de la historia en este día fue su padre en Florida contando a los periodistas que no la había visto en dos días, desde el 13 de abril. Está claro que Sol País originalmente tenía la intención de volar a Colorado el 13 de abril. Compró billetes de avión a Colorado para el 13 y 14 de abril, pero se acobardó hasta que voló a Colorado el 15 de abril. En otras palabras, la historia de Sol País comenzó el 13 de abril, exactamente una semana antes del 20 aniversario de Columbine el 20 de abril. El nombre Sol País significa país, sol. Exactamente 600 días antes del 13 de abril fue la señal de juicio del gran eclipse solar americano cuando el camino del sol eclipsado atravesó por encima de todo el país. El número 600 simboliza el comienzo del juicio del diluvio, pues Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio. Recordarás cómo en el vídeo imprescindible 20 señales tremendas en mayo se explicó la conexión extremadamente profética de 600 días entre la señal del rapto de Apocalipsis 12 el 23 de septiembre de 2017 y el final del año del 70 aniversario de Israel el 14 de mayo. Como el árbol arrancado de raíz en el monumento a Washington comunicó que tanto Noé como Washington eran hombres de la Tierra, confirmando así la importancia de la conexión de 600 días entre el 14 de mayo y la señal de Apocalipsis 12. El gran eclipse solar americano y la señal de Apocalipsis 12 quedaron conectados entre sí. El gran eclipse americano entró a los Estados Unidos en el estado 33, Oregón, y salió a los Estados Unidos en el paralelo 33, en Carolina del Sur, y el eclipse ocurrió 33 días antes de la señal del rapto de Apocalipsis 12. Tanto el gran eclipse americano como la señal de Apocalipsis 12 conectan mediante 600 días con fechas extremadamente importantes en el preciso conjunto de señales que el Señor ha usado para enseñarnos muchas cosas. Mediante 600 días, la señal de Apocalipsis 12 conecta con la finalización del año del 70 aniversario de Israel, el 14 de mayo, la importancia de lo cual se ha explicado en vídeos anteriores, y el gran eclipse americano conecta mediante 600 días con Sol País, que apunta al 20 aniversario profético de Columbine. El 20 aniversario de estas señales de Columbine apareció en los medios el 15 de abril. El 15 de abril fue el día de Nisan y fue el día del incendio de Notre Dame y el incendio en el monte del templo. Nisan 10 fue también el día de la señal de la segunda venida de los Tiger Woods Masters, que aún no se ha explicado. Nisan 10 fue una fecha clave en el paralelo de señales de 2019 con los tiempos de los acontecimientos del libro de Josué. Hasta ahora, lo que estoy describiendo aquí es que el 15 de abril y el 14 de mayo de este año fueron señalados con 600 días a partir de dos de las señales más importantes que se conectaban entre sí, el gran eclipse solar americano y la señal del rapto de Apocalipsis 12. Puede que recuerdes de vídeos anteriores que publiqué este año que mencioné que quería compartir contigo lo que considero una de las conexiones más increíbles de todas. Es tiempo de compartir esta increíble conexión ahora. El 15 de abril y el 14 de mayo no solo están señaladas con 600 días a partir de dos señales que se conectan entre sí, sino que el 15 de abril y el 14 de mayo también se conectan cada una con 6.666 días con otras dos señales que también se conectan a su vez entre sí. Grandes y devastadores terremotos tuvieron lugar en El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001. 6666 días después del terremoto del 13 de enero fue el 15 de abril de 2019, y 6666 días después del terremoto del 13 de febrero fue el 14 de mayo de 2019. Cuando vi al principio estas conexiones, las tomé por duplicadas. Pensé que se trataba del mismo terremoto en El Salvador y casi lo descarto. Afortunadamente, repasé esto y me di cuenta de que el 15 de abril y el 14 de mayo estaban apuntando cada uno a un terremoto diferente en El Salvador. 15 de abril y 14 de mayo fueron dos de las cuatro fechas más fuertemente señaladas en 2019. Y en ambas fechas recibimos señales que apuntan a la segunda venida de Cristo que aún no se han explicado. El nombre del país El Salvador significa El Salvador. El tamaño geográfico del país de El Salvador es casi el mismo tamaño que Israel. El número de muertos por el terremoto de enero fue de 944 y el número de muertos del terremoto de febrero fue de 315. El número 6.666 simboliza los tiempos del fin, y el Señor ha utilizado este número de días en otras conexiones impresionantes. Lo que es realmente más alucinante, más allá de las palabras sobre estos dos terremotos que ocurrieron 6.666 días antes del 15 de abril y el 14 de mayo respectivamente, es que el número de víctimas mortales de ambos terremotos suma 1.259. Esto es según Wikipedia y otras fuentes, incluyendo Relief Web International. 1.259 muertes es una muerte menos de 1.260, un número muy profético que aparece siete veces en los libros de Daniel y Apocalipsis y simboliza los tiempos del fin y la segunda venida. No hay palabras para esto. Haciendo un resumen, sol-país significa sol-país y a través de sol-país, este 20 aniversario de Columbine conecta mediante 600 días con la señal de juicio del gran eclipse solar americano que atravesó por encima de todo el país. Columbine fue una señal de juicio por los abortos y, por lo tanto, entre otras cosas, el gran eclipse americano fue también una señal de juicio por los abortos. Sol País y el 20 aniversario de Columbine también conectan mediante 6.666 días con los terremotos de El Salvador en 2001, cuyas muertes suman una menos de 1.260. Esta impactante conexión entre Columbine y estos terremotos en El Salvador, comunican la venida del salvador y del juez justo y el juicio que viene por los abortos. País es también un apellido portugués y pais en portugués significa padres. Las matanzas por tiroteos escolares han sido señales de juicio sobre los baby boomers y generación X, padres de la generación millennial, por permitir los abortos. Por extraño que parezca, el Señor está utilizando las fechas del fin del mundo de la cultura para demostrar sus señales de juicio. Una fecha del fin del mundo muy famosa proviene de la escena de apertura de la película Cazafantasmas 2. La fecha fue el 14 de febrero de 2016. Bill Murray respondió a las noticias diciendo, Elaine, tú tenías otra fecha en mente. Sí, según mi fuente, el fin del mundo ocurrirá el 14 de febrero del año 2016, el día de San Valentín, qué mal, ¿de dónde has sacado tu fecha? Recibí esta información de un extraterrestre. El 14 de febrero de 2016 conecta mediante 1150 días, que es un número de días relacionado con el anticristo en Daniel capítulo 8 con la fecha del fin del mundo del calendario maya. El 14 de febrero de 2016 fue también 999 días antes del fuego en Paradise paraíso, que fue 9 días antes del 9 del 9 del 5779 en el calendario hebreo. El número 110 simboliza a Josué y la fecha del fin del mundo de Cazafantasmas fue 110 semanas antes de Nisan 10 de 2018, que fue una fecha clave en las señales clave del paralelo de señales de Josué de 2018. La fecha del fin del mundo de Cazafantasmas 2 también fue 110 días antes del máximo de la inundación épica en París, en el mismo día de las conversaciones para la paz de Oriente Medio en París, que Israel rechazó formalmente. La fecha del fin del mundo de Cazafantasmas 2 fue 120 días, un número muy profético, antes de una de las señales más proféticas, la masacre del club nocturno gay en Orlando, donde murieron 50 personas en Pentecostés de 2016. Pentecostés significa 50, y había 120 personas en el aposento alto sobre las cuales descendieron lenguas de fuego en Pentecostés. La fecha del fin del mundo de Cazafantasmas 2 es 400 semanas proféticas de dolores de parto antes del eclipse total de sol sobre América el 14 de octubre de 2023. En Génesis 7:4 se le dice a Noé que habrá 7 días seguidos de 40 días de lluvia. Esto es un total de 47 días. Y por lo tanto, este número 47 aparece en los números del diluvio. La fecha del fin del mundo de Cazafantasmas 2 es exactamente 47 años después de la creación de Neiral. La fecha del fin del mundo de los Cazafantasmas 2 también es exactamente 50 meses después de la masacre de Sandy Hook. 50 simboliza Pentecostés. 50 personas murieron en la masacre del Club Nocturno Gay en Orlando en Pentecostés 2016. Y la fecha del fin del mundo de los Cazafantasmas 2 fue 120 días antes de Pentecostés de 2016. Así que el tiroteo de Sandy Hook conecta con la señal de Pentecostés de 2016 mediante la fecha del fin del mundo de Cazafantasmas 2 y a través de los números 50 y 120 que ambos simbolizan Pentecostés. Esto es aún más simbolismo de juicio de Pentecostés. El número 50 simboliza Pentecostés y fuego descendiendo. El 50 estado en unirse a la unión fue Hawái. El primer estado en legalizar el aborto fue Hawái, el 13 de marzo de 1970. En el 49 aniversario profético de esta fecha, el 13 de marzo de 2019, fue el mal afamado patrón climático del ciclón bomba sobre América que fue el resultado del desplome de la presión atmosférica. Se explicará en detalle en un próximo vídeo, 13 de julio, apagón en la ciudad de Nueva York. Pero esta fecha y el ciclón bomba estaban siendo señalados mediante la puntuación 13-3 de Goat versus Ram en la Super Bowl. Esta puntuación de 13-3 a 3 también fue una señal del anticristo que apunta al Papa Francisco, que fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013. Y también apunta a Apocalipsis 13.13, -13, que 100% sin duda revela al Vaticano y el sistema católico romano como la primera bestia. Obama es del estado 50, Hawái, que fue el primer estado en legalizar el aborto el 13 de marzo, y entonces esta es otra forma más de vincular a Francis y Obama juntos como las dos bestias anticristo en Apocalipsis. Además, Hawái se convirtió en el estado número 50 en 1959. 49 años proféticos después de que Hawái se convirtiera en el primer estado en legalizar el aborto fue el mal afamado ciclón bomba. 49 años proféticos después de la fecha en que se emitió en 1959 el episodio titulado El fin del mundo, serie americana de televisión Trackdown, que incluía a un hombre llamado Trump y una barrera de protección contra la radiación cósmica que se avecinaba, fue la malafamada equivocación de Obama de 57 estados en lugar de 50. Todo este simbolismo del 50 es más comunicación de juicio de Pentecostés cuando el fuego cae sobre el mundo. Obama fue el 44 presidente en orden, nació el 4 de agosto y durante su presidencia, mientras Obama vivía en su ciudad natal, Chicago, en su 54 cumpleaños, cuatro hermanas en Chicago tuvieron cuatro bebés en cuatro días. La mala malafamada equivocación de Obama de 57 estados en lugar de 50 fue exactamente 7 años bíblicos que simbolizan los tiempos del fin antes del tercer eclipse de luna de sangre, de la tétrada de lunas de sangre que tuvo su centro sobre el estado 50 y que tuvo una duración en la fase total de 4 minutos y 44 segundos, la duración más corta para un eclipse lunar en casi 500 años. La equivocación de Obama, de 57 en lugar de 50 estados, es 144.000 horas antes del día de la expiación en 2024, cuando el anticristo será vencido por el aliento del Señor Jesucristo. En mi opinión, esto solo es señal suficiente para confirmar que Obama es la segunda bestia anticristo. Y el propósito del Señor al darnos estas señales que confirman la identidad del anticristo es para que nosotros tomemos medidas y advirtamos a la gente en cuanto a Obama. Esta conexión, que incluye este ciclón bomba, también está indicando claramente que al comienzo de los tiempos del fin, América será golpeada con una bomba nuclear. Como explicaré en el siguiente vídeo, esto es parte de lo que fue comunicado en el apagón de la ciudad de Nueva York. En conclusión, estas conexiones son evidencia innegable de que los tiroteos escolares son un juicio sobre América por los abortos. El Señor ha permitido el asesinato de los niños de la gente en las escuelas porque la gente ha permitido el asesinato de los bebés no nacidos. Estos tiroteos en colegios también son señales que advierten de la pronta destrucción de América. Las conexiones revelan también, una vez más, el simbolismo de juicio de Pentecostés. Que yo sepa, este vídeo es el primero en llegar a estas conclusiones sobre tiroteos escolares y abortos. Creo que esta información necesita ser difundida por todas partes. Por favor, comparte este vídeo con todos. Cualquier persona tiene permiso para replicar cualquier vídeo de este canal. Si alguien quiere tomarse el tiempo y promocionar este vídeo en los medios cristianos, se lo agradecería mucho. No solo pausé la producción en el vídeo 13 de julio para producir este vídeo, sino que también pausé la producción del vídeo Eclipse Solar del 2 de julio para hacer los recientes vídeos. Una vez que publique el vídeo 13 de julio, Apagón en la ciudad de Nueva York, y el vídeo Eclipse Solar del 2 de julio, si Dios quiere, planeo producir el vídeo explicando el paralelo de señales de 2019 con los tiempos de los acontecimientos del libro de Josué. Este será un vídeo de seguimiento al vídeo Paralelo de Josué 2018, que es el vídeo más importante en cuanto a lo que el Señor nos está mostrando y enseñando mediante sus señales, que se refiere al momento y al día del juicio inminente sobre el mundo y al rapto de la resurrección. Estoy seguro de que estará de acuerdo en que las conclusiones derivadas del vídeo paralelo de Josué de 2019 serán claras, simples, extremadamente obvias y que finalmente se conoce el día que estamos esperando. He creado una lista de reproducción que he titulado Vídeos esenciales. Estos son los vídeos que creo que son esenciales para entender el cuadro completo que Dios está pintando con su preciso conjunto de señales. Esta lista de reproducción esencial incluye los vídeos que son necesarios para apreciar a dónde nos está dirigiendo finalmente este gran cuadro de señales, al día que comienza el inminente juicio sobre el mundo y al día del rapto de la resurrección. Sin embargo, si estimas las señales del Señor y estás dispuesto, creo que deberías ver también todos los vídeos de este canal desde el pasado noviembre. Hermanos y hermanas, requiere trabajo a tiempo completo hacer la investigación y producir estos vídeos para ti. Desde mediados de mayo, alrededor de media docena de personas me han ayudado con las finanzas. Realmente necesito ayuda en este momento. Así que, si quieres ayudarme, te lo agradecería mucho. Por favor, contacta conmigo en darrenjacksinbox.com. Como beneficio adicional, mis gastos de vida se destinan a vivir en albergues, donde uso el mismo don de enseñanza que uso en estos vídeos, para enseñar a otros viajeros sobre la evidencia de Cristo y sobre el Evangelio. Además, como algo extra, dedico fondos a la impresión de folletos que entrego en mano. Si quieres tener el archivo del folleto que entrego, que contiene advertencias y la información más adecuada que la gente necesita en este momento, por favor escríbeme a darrenjacksinbox.com. Estos folletos se pueden entregar en esquinas concurridas, buzones y parabrisas de automóviles. Estacionamientos concurridos se pueden distribuir muchos folletos en un corto periodo de tiempo. Por favor, comparte este vídeo y por favor deja un like y un comentario, incluso si es solo un hola o un gracias. La razón para hacer esto es para ayudar a hermanos y hermanas a encontrar este canal, porque YouTube basa su decisión de ofrecer este vídeo a nuevas personas según tu interacción con el vídeo. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestros espíritus.